Estamos en el cuarto bloque de nuestro programa de día martes. Ya estamos con nuestro próximo invitado. Le damos la bienvenida sí. a Rolo Cortenesci. Hola, Rolo. Con Expo, hola, hola, La famosa página. Hola, Bienvenido, Rolo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bienvenido. Un placer enorme tenerte acá con nosotros y conocer, ponerle una cara sí. a quien está detrás de esta página que ya tiene miles de seguidores, eh, seguidores cuyanos, mendocinos, sí, que nos encanta, nos encanta este tipo de humor. Porque, bueno, quiero que lo cuentes vos, Rolo, igual, que qué es lo que hacen, a qué se dedican. Eh, ¿Y qué vamos a encontrar en esta página de Instagram, por ejemplo? Eh, eh, en, en su momento en realidad nació la página por una necesidad de trabajar independiente. Ajá. O sea, del proyecto independiente, ¿no? De bien. decir, bueno, quiero trabajar de algo que me guste, ver cómo, cómo podemos hacer para, para sustentarlo. Ajá. Y en paralelo, mi primo, que es mi socio en el proyecto, eh, también andaba más o menos la misma. ¿Cómo se llama tu primo? Mariano Bertona. Mariano, Mariano le, mandamos un que le mando un beso que este en Europa él. Muy bien. Eh, pero, y él me dijo, démosle para adelante, yo te uh -huh. ayudo, te ayudo con la financiación, veamos qué es lo que hay que hacer, armemos un estudio de grabación Ajá. Bueno, para qué vamos a armar tanta cosas si no sabemos el contenido, Ya claro. va a salir, ya va a salir, tranquilo uh -huh. la a salir. Bueno, él, Confiamos, la, claro. la, confianza plena, plena, claro. plena, eh, mucha más de la que me tenía yo, por supuesto Y yo estaba haciendo doblajes para una productora, eh, doblaje independiente de películas claro eh, vos sos locutor eh, Colega estudié, nuestro, eh, estudié locución y después estudié doblaje Bien. Con Sebastián Arias, que es un buenísimo, que es un director y, y bueno, la idea es que justamente cuando uno está haciendo doblajes A veces tirás alguna frase como para reírte Que se ríe el operador, sí, pero que se ría Son claro. cinco o seis horas que estás Es como y grabar sí. un audiolibro en un día Claro. Supuesto. Entonces de vez en cuando y cuando vi que había ahí un par de risas, digo, bueno, le voy a llamar a un amigo, uh -huh. que es, es muy regional, digamos. Él es profesor igual, pero uh -huh. entiende mucho del tema. Y le digo, che, me ayudas a hacer un video de. Hicimos uno de Snoop Dogg en ese momento. Uh -huh. eh, ¿Me ayudas a hacer un video? Necesitaría que digas esto, esto, eso. Lo hicimos, nos reímos, lo mandamos por WhatsApp a un par de amigos y bueno, ahí yeah. quedó. Y después me llegó el video a mí, por WhatsApp, con verdad? un sello de agua de la banda de Huracán Las Heras. Ah, yeah. eh, entonces todos me dijeron, che, el video te lo robaron, claro. ¿no? Que me lo robaron, estuvo un golazo. Ajá. Esto es lo que tenía que pasar. Entonces, bueno, claro. como que ahí vimos el nicho un poco. Bien, entonces a partir de ese momento, doblajes huyanos, como bien indica claro. el nombre de la página. Claro, la idea es, el porque viste que el humor en sí mismo es, mm. eh, es una ficción, es una abstracción de la realidad que vos sí, lo, sí, lo combinás sí, con distintos elementos. sí eh, Por lo menos lo que nosotros queríamos eh, lograr era... La, el profesionalismo que tiene un doblaje uh -huh. con respecto a lipsing, respecto a un montón, de, a foley, o sea, al, al claro. sonido de fondo, sí, un sí. montón de cosas que llevan edición, que llevan un montón de laburo. Por supuesto. Y combinarlo con algo que... Que no iba a pasar nunca, que Steve Carrell sea sanjuanino que otro mendocino <risa> o que. Claro, toman escenas okay. clásicas o icónicas de películas, de series y le ponen su Claro, golaje. Mezclamos esos dos mundos, uh -huh. pero no, lo bueno. hacemos con una edición profesional. Profesional para que sí, claro. lo que sepamos sí. hacer. Tenemos un video como para ver un poquito <risa> lo que claro, hacen los no, chicos no, no. para los que no los conocen <risa> aún. Y para los que lo conocen, que, que se, se rían un rato, ¿no? que disfruten. Un poco, si lo tenemos ahí a mano, creo que hemos seleccionado uno que es de la película Hombre de de Negro. Pues claro, agarran películas reconocidas, series también. Claro, claro, claro. A partir de un par. De escenas, así que son, hay algunas que son más icónicas que otras, claro por supuesto. Y, y sí, tratamos de hacer algo que, que la gente se pueda también sentir un poco identificada. Claro. Por supuesto. Bueno, justo hoy hablábamos de Will Smith. Claro, viste Mira, todo. Ahí, tiene lo, que ahí con todo. lo tenemos, a Will. A ver, <ríe> claro. lo, lo a ver. vemos un poquito. ¿Cómo te fue? Mal. No entendí nada. En 1947, un ovni cayó en la zona de Nuevo México. Lo conoces como el caso Roswell. Lo que nadie te dijo es que otro también cayó en la zona de Cuyo, en Mendoza. Señores, por favor, digan, niño, a la cuenta de tres. Uno, Decidimos hacer un trato. Nosotros tres. mantendríamos la discreción y ellos nos ayudarían a vigilar todo. Tenemos cuyanos en todas las disciplinas ¿Ah? posibles. Arte, farándula, deportes y, por supuesto, política. Todos ¿Jurados? ellos son extraterrestres con una capacidad superior a la media. Oh. y Seguro Kino también lo era. No, él solo era un genio. Por aquí... La Cuesta del chigüido Castillos de Pincheira, el Cerro Tonduqueral en Luz Payata, la Piedra de Isidris en el Chayao, Posito en su 85%, todos son puestos de operación y sin planeamiento. <coughs> oh, claro. Los lugareños lo conocen como portales energéticos. Ajá, o sea que los cuyanos famosos en realidad son aliens que nos ayudan a vigilar el mundo y seguramente se juntan a comer. Sí, una vez al mes en Roswell. No sé, es un cliché, <coughs> pero es divertido porque la gente extrañamente nunca lo nota. Oye, viejo, no lo tomes a mal, pero ya tengo suficientes historias con la del Futre y la Llorona. No, oh, sí, son reales, pero no como las cuentan. Sí, supuse que dirías algo así. Uh, tengo una idea, ¿por qué no vas a San Juan y le cuentas tu historia al Canal 13? Quizás ellos te hacen una nota, yo mejor me voy. De acuerdo. Voy por un yerbeado ¿quieres uno Con una palmerita, gracias. Bueno. <risa> ah. Ah, sí son ellos canta. son los productores de Cuyo <risa> Fresco. ¿Cómo están <risa> los no había terbias, ¿no? No, niño. No, hay que ir al Blow Max. Oh, después no me dan bien, porque te están acercando. Son señoritas, no me expliques. En realidad vamos a suscribir. Me encanta porque nombra personajes, lugares. Oh, este, Para, sentir muy para muy sentirse muy identificado y, al 100, por 100% los que somos eh, bien, de acá de Mendoza. Podrías ir combinando eso un, un, poco, un poco. Está copado. Y hay. Varias de estas páginas que la verdad que están buenísimas Bueno, los chicos de Chapanay también seguramente Han excelentes. colaborado alguna vez con ustedes Porque hacen este, este humor también, ¿no? Claro, claro, tal cual, ellos se enfocan en su... De, digamos, su herramienta son los Simpsons Ajá, digamos. claro eh, La nuestra serían las, sí, las películas, las películas. Sí, Que no es nada inventado, sí. por supuesto Esto del es tema del doblaje y de hacer doblajes claro. estilo meme No, y pero hay que tener un talento especial Para que quede gracioso, quede simpático No, aparte, y hasta el trabajo la foto. de la imagen Claro, claro No claro, era claro. solo el doblaje, también claro, es claro. difícil eso A, Ahí es donde va la también un poco de terciarización Y demás porque claro. son trabajos caros Son, sí, son realmente caros Entonces, pero bueno, la idea es eso es Agarrar algo que ya estaba bueno buscarle la vuelta perfeccionarlo y darle un, un algo más un sello más personal que Total. tenemos en el Sin grupo dudas, tienen cierto feedback por su, con su público digo para ver qué quieren ver qué les gustaría que mencionemos qué lugar icónico de Mendoza personaje mendocino, no puede faltar. Total. Eh, lo van construyendo de esa manera, ¿no? Total, lo vamos viendo. Siempre hablamos de lo que nosotros hemos vivido. Bien. No sé si esto me está hundiendo más o no, <risa> depende de los videos. O sea pero... que crees en la llorona y en el Cla putre. Claro, okay. okay. cosas así, más <risa> liviana pero, pero siempre de lo que uno vive, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, mis amigos San Juanina ¿eh? bueno, y claro. son conversaciones que van y a uno siempre le dice, che, ¿me mandás un audio? Haciendo, me, mandas, me mandas? Claro. Y bueno, a lo mejor hay alguna forma de... No. Es sacarle una sonrisa a la gente. Por supuesto, más? No, no ofender a nadie ni claro. estigmatizar. Y ahí es reír, más, ¿no? la interpretación personal de cada uno es muy. Está buenísimo. Muy me encanta, me, sportivo, me, encanta. me encanta, es súper divertido y creativo. Nos podríamos desafiar a Rolo, me parece que algún día puede aparecer o mejor de mañana o algo, en algún video. Puede hacer un doblaje de. Eh, algo que no. Pero nombre, pero así pero como programa. apareció Menem, Beatriz Salomón, ah, eh, algo, estamos, algo, algo. A Estaría algo. bueno. Estaría bueno ver la cara de Lucas Castro ahí en los expediente. Ya que estamos. Me encanta. Rolo, ¿y acá juntan con esto? Eh, ¿A dónde bueno. va el proyecto? ¿Qué es lo que sueñan? ¿Qué es lo que esperan que suceda con Bien. cuyo for export en, en realidad, nosotros estamos gestando una productora, una Bien. productora que se llama Maxi. Eh, la veníamos gestando de antes. Lo que pasó con cuyo for export es que Cuyo4Export iba a ser un contenido de la productora para poder mostrar lo que sabemos hacer. ¿Bien? Es como, si vos sabes hacer doblaje, bueno, lo mostramos por acá. Vos sabes editar, lo mostramos por acá. Cada chico, por ejemplo, Sebastián Cassiani, que es el editor, él es sonidista de rodajes. Es uh -huh. claro. como que es muy, muy especializado en eso. Hay un musicalizador, hay un diseñador, hay un animador. Y, y la idea justamente era decir cómo montamos una productora para poder darle primero para, para que los talentos que conocemos tengan trabajo uh -huh. primero y principal, ah, buenísimo. Eh, y después para que nosotros podamos trabajar de lo que queremos y bueno, y mutó porque Cuyo por nos empezaron a pedir publicidades más publicidades, son más bien orgánicas digamos, en el sentido de que pasan más desapercibidos. Claro. Y, sí, bueno. bueno, ahí veíamos una hamburguesería medio claro, camuflada. Claro, claro, claro, donde claro, se come muy rico. Como que se camufla ahí un poco, pero Está referencial belísimo. acá, justamente. Está y, buenísimo, Rolo, lo que hacen. Bueno, felicitaciones, la verdad, porque no es fácil Muchísimo hacer no. humor. Y la verdad que hacerlo con este nivel, es muy bueno, y, eh, y, y, lo, y lo que sí le quería mandar, o sea, sí. como, para, como para cerrar a, no solamente a Mariano Bertona, que es mi, que es mi socio, a Sebastián, a eh, Adriano Bonada, que uh -huh. es el que, el que hace la voz del San Juanino. Ah, ah muy bien. Hace los regionalismos sanjuanino, uh -huh. chileno y demás. Eh, el pibe es un genio, pues no solamente que es docente, sino que se empezó a meter en la parte creativa y tiene unas ideas brillantes Qué y me bueno. ha ayudado. Sin dos? no hay. Sí, no, sí, trabajo 100% en equipo. Bueno, 100%. 100%. los que se quieran divertir y reír un ratito, se dan una vueltita por ahí. Cuyo for Export los van a encontrar en su cuenta de Instagram que están viendo ahí en pantalla. ¿Te gracias, a Gracias, sí, un, un placer. placer